hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues les comento que estoy jugando o bueno vamos a probar esta demo de este juego que se llama Funtasia. es un juego eh, es la demo de un juego indie desarrollado por eh, un estudio eh, italiano que se llama ya les digo Fantástico Estudio y aquí está contando como la historia de fantasía, pero como estaban pasando las semanas tan rápido, no entendí un poco pero sé que es como un planeta tiene que ver algo con un planeta de basura que está asolando a la gente o bueno, la basura de ese planeta viene a solar a la gente eh, curiosamente este es un juego eh, que se puede jugar multijugador, incluso utilizando el Steam Play Together entonces es muy interesante creo que no solo es un juego para Steam, creo que para Nintendo Switch y no sé para qué otras consolas pero pues vamos a ver esto esto, bueno, el juego no está en español, así que lo tenemos que jugar en ese modo. Mira, aquí está el modo cooperativo y está el modo online. Vamos a jugarlo de todas formas en modo historia. Eh, es un juego con eh, una, un arte muy curioso. Demasiado colorido, lleno de mucho, demasiado, mucho, mucho color. Pero así mismo es muy atractivo. Y el tipo de dibujo que utilizan... Eh, <ríe> Es bastante llamativo eh, No sé, no sé cómo se le llama a este estilo de, de dibujo Pero ya lo he visto en otros lados Pero pero es muy atractivo es muy, es muy bonito Y aquí nos dan como ¿Qué es esto? Ah, los lugares que podemos visitar Son pocos, solo tenemos esos tres para visitar pues Empecemos con Tropichedeli Tropichedelia Dice, Ropichedelia, el paraíso de los surfistas y la psicodelia, ¿sí? Eh, fue, mmm, bueno, poliotex sería como contaminado por el monstruo Gracie Joy. Recolecta todos los, eh, no sé, como tarros de aceite, de, de gasolina y limpia este mundo tropical. Démosles eh, pues démosle a ver cómo es la cosa ¿Esto que son? Ah, yo puedo hacerle mejoras a mi carro Actualizarlo, pero bueno, tengo cero Así que no puedo hacer nada eh, Ahí está el monstruo basura Que hay que como seguir o, con, o destruir Bueno, los botones son muy básicos Balancearme Break Acelerar Y los poderes Que todavía no sé cuáles son Ah, tengo que coleccionar esos, esos cositos de gasolina y con esos mismos yo también actualizo mi. Oiga, que está muy muy muy lindo, muy Ay, no. Caí. Bueno, ahí yo tenía que frenar e intentar Listo, listo. Ya ya lo entiendo. Está está interesante. Ay, no, está muy bonito. Aquí es donde debemos... ¡Ah! ¡Rápido! ¿Y aquí qué? Ah, listo, ya Esto nos, nos impulsa Pero eso no era estaba ahí Uy, esto es como un puente Les digo que estoy jugando con control Y se siente las vibraciones Muy chévere Ay, creo que lo hice mal Ahí yo debía haber saltado con impulso ¿Garage? ¿Qué es garage? Ah, para ¿ahora sí poder mejorar el carro? A ver... Sí... A ver, ¿qué le subimos? Tracción, estabilidad, ruedas... Listo... De nuevo, ¡run! Uy, nos devuelven al, al principio como tal, o sea... Ah, mire, y hay fantasmita, modo fantasma Si ¿Sí ven que hay un fantasmita Puedo ver cómo me fue en la anterior A ver si mi desempeño es mejor Uy, aquí miren, aquí la agarré bien ¿Si ¿Sí vieron? ¡Rápido! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Pues madre! Uy, eso me, me impulsó ¡Rápido! ¡Cogamos el globo! Uy, esperen, esperen. Vamos para atrás. Ah, en que sí puedo echar para atrás? Ahora sí, vamos para adelante. Oiga, qué bonito. ¿Qué significa? 1-0? ¿Se me acabó el tiempo? Esto va... También se le ag agota algo a él. ¿Qué es lo que se le agota? ¿La gasolina? Ah, también tiene que... Recoger algo como recargar la, la gasolina o la electricidad, porque al parecer el, el carro funciona con electricidad. Debe recogerla, pero ¿quién se la da? Vamos a ver qué es lo que le. En qué puntos él recoge la gasolina. Ah, ok. En esos rayitos es donde él recoge gasolina. Ah, claro, por ejemplo, esto lo detiene. Eso le quita el, ese impulso. Ahí es. Debemos llegar a esa gasolinita. Rápido, rápido. Por aquí estaba. Aquí está. La recogimos. ¡Eh! ¡Qué bien! Uy, pero vamos lejos. O sea, son pistas largas. Ay, no, pero está muy divertido este juego. Tengo un poder. Ah, ok. Cuando me envíen... ¡Ay, no! Cuando me envíen... Es eso que acaban de ver Yo puedo limpiar con Y ¡Vamos! ¡Vamos! Se me acabó otra vez ¡Ay! No puede ser Y ya estaba cerca del, del rayito ¡Y! El juego requiere bastante precisión A ver, démosle... A ver qué mejoramos ahora De nuevo las ruedas El motor Básicamente el juego requiere ir actualizándose para poder ir avanzando. Pero pues chévere, ¿no? De todas formas es muy divertido. <risa> es que es muy chévere y los dibujos están muy chévere. Todo el arte está interesante. Asumo que fueron eh, hechos a mano. O sea, esto fue hecho a mano. Pero la animación que le colocaron a cada aspecto del... Ay, acá se a, a, a saltar ahí. Ay, no, no se gire. Hágale a ver. Incluso el mapa arriba me muestra dónde me morí todo. Ay, hijo de madre, me quedé ahí atrapado eso, eso es lo único que me conduce a que yo gaste energía innecesariamente Uy, lo logré, pasé por la zona Donde era el chorro ese Uy Vamos, hágale Ahora sí Vamos por esa energía Lo logramos La recuperamos Vamos por la otra. ¿Dónde es que está? Allá arriba. Vamos a devolvernos. Y ahora sí, metale todo. Métale chancleta. Por aquí está la energía. Rápido, recójala ¿Dónde está la energía? ¡No! Ahí estaba ya. No, no, no, no, no. Es que casi lo logro. No sean así. Casi lo logro. La música también está interesante, no sé, pero esta, esta que estoy escuchando, esta rola se me parece mucho a una de Daft Punk. Me suena muy, muy similar, no estoy diciendo nada de se acopiar o algo, sino que me suena. Chévere. Juego muy interesante. Para, para Yo creo que debe ser muy divertido jugarlo así entre amigos. Ay, lo logré. Por fin lo que yo quería hacer. Eso era lo que yo quería hacer. Rápido, súbale. Súbale. Véjale. No, pero ¿y cómo hace? No, pero si no le puedo subir ahí no es mi culpa. O sea, realmente cómo hago entonces ahí para subirle? subirle, mejorarle las ruedas será que con las ruedas y sí agarra mejor esa, esa subida el juego es, invita mucho a la rejugabilidad, o sea si uno quiere llegar al final tiene que básicamente ir mejorando su carro y ir aprendiéndose la pista de memoria. Porque si no cómo? ¿Cómo le hace? Bueno, también con la palanca le doy estabilidad al carro, ¿no? O sea, para que él no qué? No Para que él cuando salte esos así no se vaya y se dé la vuelta. Rápido, rápido, rápido. Bueno, aquí sí yo no sé, vamos a ver. si ¡Sí, lo logramos. Sí, había que mejorar las ruedas y ya con eso lo logramos. Bueno, la siguiente energía está al frente. Wow, como que ahora sí ya hemos mejorado bastante el carro como para avanzar mucho, mucho, muchísimo. Un power up, que es ese power up, dice que con B activo. ¡Ay! ¡Ah, para saltar. Pero el problema es que salté en el momento menos indicado. Varias veces, o sea, el juego es de repetir, repetir y repetir hasta que ganen. Pero realmente no me importa, o sea, no es que diga, ah, pues qué malo. Es que creo que eso es necesario dentro del juego. Ir mejorando el carro para ir avanzando más y más adelante hasta poder llegar a la verdadera meta, ¿no? Este juego estaba muy chévere. Y vuelvo y digo, debe ser muy divertido con amigos jugarlo, Yo, lo que sí no sé es hasta cuántas personas pueden jugarlo, si ¿sí? máximo dos, con el play together, o se pueden... Ah. No, hacemosle. tú puedes Fidel, hágale Hágale, es el lobito aspero, aspero feliz. Y sí, tiene varias pistas, cada vez suenan diferentes pistas las que las que acompañan el juego. No siempre es la misma pista. Pero son pistas musicales muy. Muy así como con sonidos electrónicos. Apenas para el juego. Porque esta se llama ¿Qué? Tropical. Ay, qué. Tropical Epic. ¿Pro, pro... Bueno, o sea, que la pista es. Psicodélico. Pero es Tropical Algo así. Uy, casi me caigo. Ahí sí puedo agarrar. Eso, ¿dónde fue que nos caímos? Por acá. No sé qué fue lo que. ¡Ah! ¡Que no! Y no agarramos el poder bien! El de saltar. Era un poder de saltar. Pero si lo agarramos, tendríamos que usarlo de una vez. Este era el poder. Ahí está. y que pucha! No me vaya a girar. Ay, yo no sabía que eso era para.. para impulsarse. Cada vez avanzo y quedo otra vez bien perdido. Y el mapa, lo que no entiende el mapa es qué es lo que se está moviendo. Hay una pequeña burbujita ahí que se mueve No sé si es donde yo antes morí o qué Sí, como que fue el lugar Donde alcancé a llegar Pero creo que para esa, esa caída voy a necesitar Es más, mejorar es más el, el freno, el, perdón, el motor No, no, no con impulso ¡Vamos! Pero madre lobo, no, no me deja avanzar bien ¡Hágale mano! Claro, pues ya con las mejoras, por ejemplo, coge más velocidad y más estabilidad de las ruedas Varias cositas obviamente han mejorado Pero es muy chistoso, de todas formas y el fantasmita como siempre acompañándolo uno. El, el Aquí sí puedo saltar por fin. Es que por la misma velocidad ya entonces también hay que tener mucho cuidado. Cuando coge curvas y, y montecitos para saltar. Porque entonces no le, hace, no le hace bien. Oiga, no se vaya a quedar ahí. Ay, otra vez la embarré aquí. ¡Vamos! Eso. Ay, no, se va a caer la tabla. Excelente. Ay, no, se acabó la... Si no es... Esa es que se acaba la bendita gasolina, ese hijo de madre. imagínense esto es la demo solo hemos jugado una de las pistas y miren lo interesante que es el juego y lo retador que es porque básicamente tenemos que jugar hasta terminar la pista todo, todo se va en una sola pista interesante bastante rejugabilidad bastante también pues estrategia creatividad eh, bueno, obviamente conocerse, irse conociendo el mapa para saber más o menos dónde. No, no, no, vaya para atrás. Ay, ah, cuando cogió la energía se quedó ahí. No, eso sí es ser muy de malas. Vamos, vamos, vamos, vamos. Agárrese. Súbale, súbale, sí, lo estoy pudiendo subir Ay, qué loco Pero no creo que de trabajo más gane Porque ya ahí perdí mucha energía En solo ese pedazo Perdí bastante energía No alcanzo al próximo No, no alcanzo A ver, qué podemos hacer con lo que hemos agarrado Ah, le di de nuevo correr, vale. Bueno. Amigos, creo que por fin voy a llegar. es que por fin voy a llegar a la meta. Amigos, creo que por fin lo voy a hacer. es que por fin vamos a llegar a la meta. Sí, creo que lo logramos. Es muy retador este puesto Te invita a hacer muchas, pero muchas piruetas, muchas cosas. Yo creo que por fin lo logramos. Llegamos. ¿Qué? Y joy El jefe. ¿Hay que ahora enfrentarnos al jefe? No. Sí, ahora tenemos que huirle. ¿Es la forma de vencerlo? ¿En serio? No me. ¿Y qué hacen esos sole... Sole... solecitos? ¿Le hacen daño a él o qué? No entiendo, para qué servirán. Pero veo que no puedo hacer nada. Mi hijo madre es poderoso. También se puede impulsar y todo. ¡Wow! Le mando un rayo. ¡Ja, <risa> ¡Qué piesco! Está buenísimo, ya entendí. ¡Oh, ¡No! Bueno, pero nos dejan en el jefe, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, creo que nos dejan en el jefe, ¿cierto? como que por fin vamos a vencer a este monstruo o no así como que por fin lo vencimos lo vencimos amigos míos lo logramos por fin acabamos con el monstruo basura o sea que ya resolvimos el mundo tropic de Chedeli Ah no, es que ninguno de estos estaba disponible, era solo ese para la demo. Pues bueno amigos, miren qué juego tan divertido, se puede jugar cooperativo, se puede jugar solo y lo chévere es que es de jugar, rejugar, rejugar hasta poder vencer al enemigo. Muy chévere, muy divertido, muy loco y como dice ahí, psicodélico con todos sus colores y sus cosas locas y toda esta vaina. Incluso aquí acabamos de vencer el mundo. Y como pueden ver, aparecen ahora los gaticos felices y el monstruo con gafas de corazón y toda la cosa. Entonces pues amigos, miren este juego tan interesante. Creo que este juego salió en septiembre de este año. Así que lo pueden comprar también si lo quieren jugar completo. Y bueno, pues eso es todo amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.